Estas es son las noticias más importantes de las últimas horas. Ucrania comienza a utilizar los misiles tácticos GROM-2 contra las fuerzas rusas. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos planea cerrar el programa de armas hipersónicas de Luke Martin. Solo la mitad de los cazas F-35 estarían operativos en el norte, dice informe. Incidente con dos helicópteros en el norte deja nueve personas sin... Corte Constitucional de Ecuador avala juicio contra el presidente de Ecuador, Guillermo Lazo. Y hay un nuevo revés para el dólar en Latinoamérica, ya les tengo todos los detalles. Los invito al contexto de las noticias aquí en Noticias Internacionales, Mundo y Noticias de Última Hora. Noticias internacionales de hoy. Ucrania por primera vez intentó en las últimas horas golpear a Rusia con un misil táctico Grom-2. Según el representante oficial del Ministerio de la Defensa de Rusia, el Teniente General Igor Konachenkov, las fuerzas de defensa aérea rusa derribaron por primera vez un misil táctico Gron 2, perteneciente a las Fuerzas Armadas de Ucrania, también informan de la interceptación de tres lanzacohetes múltiples HIMARS, como la destrucción de drones ucranianos en la República Popular de Donetsk. Durante el día se interceptaron un misil táctico operativo Gron 2, tres lanzadores múltiples HIMARS y dos drones ucranianos. ...que fueron destruidos en la República Popular de Donetsk, fueron las declaraciones de Igor Konashenkov durante una sesión con el Ministerio de la Defensa a través de los medios de comunicación. Se desconoce cuál sería el objetivo exactamente del ejército ucraniano, sin embargo es el primer caso conocido del uso de estas armas, mientras que han habido informes de que Ucrania comenzó a fabricar misiles para tales sistemas en la vecina Polonia, lo que indica que las Fuerzas Armadas de Ucrania... Continuarían atacando con misiles Grom a las fuerzas rusas, especialmente allí en Bakhmut. El Grom-2 es un sistema de misiles táctico operativo desarrollado en Ucrania y de propiedad de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El complejo fue desarrollado sobre la base de tecnologías extranjeras, incluye misiles de largo alcance y se podría usar a atacar objetivos terrestres y defensas aéreas enemigas, según datos oficiales. El sistema de misiles tiene un alcance de 280 kilómetros y puede usarse para varios puntos en el territorio enemigo, incluidas infraestructuras y áreas residenciales. Los hechos ocurridos en las últimas horas indican que el conflicto entre Rusia y Ucrania se está caldeando y está subiendo de niveles y está escalando de una forma inesperada. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos planea cerrar el programa de hipersónicas de Luke and Martin, así lo han dicho desde la institución militar, que han indicado que están más comprometidos con una arma hipersónica que desarrolla Raytheon. Así lo ha dado a conocer el Comando Aéreo de los Estados Unidos, que dice que actualmente no tiene la intención de continuar con la adquisición del misil hipersónico AGM-183A desarrollado bajo el programa de respuesta rápida del lanzamiento aéreo de Luke Martin, declaró este miércoles el subsecretario de adquisiciones de la Fuerza Aérea, Andrew Hunter, ante un subcomité de servicio a de la Cámara de Representantes. Según reporta Blomberg, Hunter no mencionó la fecha del cierre del programa de Lucas Martin, pero señala que se llevarán a cabo dos pruebas de vuelo adicionales, aunque ya sea únicamente para recopilar datos. El secretario de la Fuerza Aérea, Frank Kendall, reconoció en martes que la prueba reciente del prototipo de arma hipersónica que acaba de hacer no tuvo éxito ni tampoco pudieron recolectar los datos que necesitaban, declaró el alto oficial. Kendall también dijo que la Fuerza Aérea estaba más comprometida con el arma del misil del de ataque hipersónico construido por Raytheon, que es compatible con más aviones nuestros y dará la capacidad de combate. En general, argumentó el uh, Raytheon vuela solo mientras que el misil AGM-183A utiliza un propulsor que se coloca bajo el ala de los bombarderos B-52H Stratofortress para acelerar la velocidad del proyectil, del cual se desprende desde un planeador que lleva carga explosiva hacia el objetivo. Bueno, y muchísima atención porque en las últimas horas se conoce este informe de que toda la flota F-35 que posee Estados Unidos, la mitad casi está sin operar. Y han dicho que es inaceptable que el Pentágono admite que solamente la mitad de sus casas F-35 pueden entrar en común no está claro si se trata de una caída temporal o del inicio de una tendencia o a largo plazo, opina el periódico occidental Blomberg, Es inaceptable, solo la mitad de la flota estadounidense de casos polivalentes de quinta generación F-35 Lightning II se considera apta para la realización de misiones de combate. Lo ha informado el periódico occidental Bloomberg, que cita un testimonio escrito de un teniente general de la Fuerza Aérea, Michael Smith, que preparó la audiencia celebrada el miércoles en el comité aéreo de la Comisión de las Fuerzas Armadas de la Cámara de Representantes. El pasado mes de febrero, el promedio mensual de la capacidad combativa de los 540 F-35 en servicio fue del 53,1%, muy por debajo de la meta del 65%, y este índice significa que los aviones en cuestión pueden realizar al menos algunas de las tareas encomendadas de combate vuelos de exhibición de la fuerza, entrenamientos y pruebas, por otra parte Smith asentó que la cantidad de los cazas capaces de llevar a cabo todos sus cometidos eran inferior al 30% y por lo cual han dicho desde el Congreso que esto es inaceptable y también desde el Pentágono por lo que maximizar la disponibilidad es la máxima prioridad, escribió el alto cargo militar, paralelamente subrayó que buscan aumentar el nivel de preparación en al menos el 10% a lo largo de los próximos 12 meses, no obstante, han admitido los problemas de preparación que persisten tal y como quedó reflejado en varios informes de la Oficina de Rendición de Cuentas en el Congreso. Las estadísticas presentadas por el funcionario muestran la caída en comparación a los datos presentados por el año fiscal del 2020, cuando el índice de capacidad combativa completa era el 39%, mientras la preparación de combate parcial se situó en el 69%. Vamos a avanzar con más información en las últimas horas. Se conoce que hubo un incidente de dos helicópteros que dejaron nueve personas sin vida tras colisionar los Army Black. Una vista general del sitio después de que los helicópteros se estrellaran en el condado de Trick. Según las Reuters, nueve personas perdieron la vida en un accidente de dos helicópteros Black Hawk de evacuación médica durante una misión de entrenamiento nocturna en la rutina de Kentucky, dijo el ejército de Estados Unidos en uno de los accidentes de entrenamiento más mortífero de los militares en los últimos años. Los miembros de la tripulación que usaban gafas de visión nocturna volaban dos helicópteros HH-60 Black Hawk operados por la 100 División Aerotransportada del Ejército cuando la aeronave obtuvo el incidente en el campo el miércoles por la noche sobre el condado de Trick en Kentucky. Mucha atención porque la Corte Constitucional de Ecuador avaló el juicio político a Guillermo Lazo según información seis votos a favor y tres en contra el pleno de la corte constitucional decide darle curso a la solicitud de juicio político contra el presidente de Ecuador según información dice que la corte sesiona este miércoles de manera extraordinaria para analizar el proyecto de dictamen elaborado por Richard Ortiz los jueces Alí Lozada de los nueve magistrados que la conforman. Seis votaron a favor y tres en contra para que se diera curso a la iniciativa que requerían los votos positivos y ahora el trámite pasará a la Asamblea Nacional que de seguir el proceso de argumentación sumarán mayorías en votación. El pedido de enjuiciamiento al jefe del Estado Guillermo Lazo es impulsado por los legisladores Viana, Veroz, Mireya Pazmiño del Partido Social Cristiano, entre otros que están adelantando esta petición. La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó la solicitud de juicio contra Lazo. El presidente de Ecuador sabe del informe sobre actos de corrupción de su cuñado y allegado se intentó ocultarlo, ahora no tiene credibilidad, dice un analista. El documento fue calificado por el Consejo de la Administración Legislativa el viernes 24 de marzo y fue enviado a la Corte. El mismo viernes la Corte Constitucional sesionó para designar mediante sorteo al juez, sustanciador de la causa que recayó ante la jueza Teresa Nuque. Sin embargo, el proyecto de ley que presentó no obtuvo los votos requeridos, así que la causa pasó a los magistrados Ortiz y Lozada como nuevos ponentes. Tras la decisión definitiva de los magistrados, la Corte Constitucional publicó un comunicado anunciando la admisibilidad parcial para el enjuiciamiento. El Pleno resolvió admitir las dos acusaciones relativas al presunto delito de concusión y admitir la acusación de un juicio político relacionada con el presunto delito de peculado indica el texto respecto al presunto delito de concusión el pleno estableció que los cargos formulados por los asambleístas no cumplen con las exigencias 148 numeral 2 de la ley orgánica de garantías jurisdiccionales en tanto la formulación del delito de peculado sí se enmarca dentro del presupuesto de la admisibilidad de la ley para destituir al mandatario se requiere una mayoría de votos de 92 respecto a los 137 asambleístas en los próximos días guillermo Lazo podrá a enfrentar un juicio político por delito contra la administración pública tras ocultar las actividades ilícitas de gente de su entorno. La secretaria de Comunicaciones de la Presidencia dijo en un comunicado que a pesar de que el gobierno no coincide con la decisión de la Corte Constitucional, respetarán el dictamen de admisibilidad del juicio, lo que en ninguna manera valida los argumentos planteados por el Legislativo en contra del mandatario, asegurando también que las acusaciones de la Asamblea no han tenido sustento jurídico ni político. De otra parte se está hablando que podría Lazo utilizar lo que es la muerte cruzada en cuyo mandato terminaría en 2025 tiene a su disposición una fórmula en Ecuador para evitar su enjuiciamiento político. La Corte Constitucional podría activar lazo una figura constitucional de disolución del legislativo llamada muerte cruzada, sin embargo, sin mayor trámite, pero eso le permitiría gobernar por decreto durante unos seis meses antes de tener que convocar a las elecciones. En ese lapso podrá postularse a la reelección, una opción que hasta ahora no ha planteado oficialmente y que tiene como antecedente la reciente derrota de las urnas en febrero tras una consulta popular enfocada en la seguridad. En las últimas horas, el diario Avia.pro habla de que los ucranianos están siendo entrenados para manejar uranio empobrecido. El Departamento de la Defensa del Reino Unido mostró cómo los soldados ucranianos manejan proyectiles empobrecidos con uranio que perforan armaduras y fue publicado para marcar la finalización del entrenamiento de los Stalinger II, que ya están en Ucrania, allí cerca de Bakhmut. Y vamos a cerrar con esta noticia. China y Brasil avanzan hacia el comercio bilateral que excluye al dólar estadounidense esta estrategia le dará una mayor previsibilidad a las tasas de cambio permitirá reducir los costos de transacción explicó la secretaria de asuntos internacional del ministerio de finanzas brasileño, dice la información que los gigantes, China y Brasil han dado un paso más para avanzar a las negociaciones de comercio e inversión entre ambos países que se realizarán directamente entre el real brasileño y el yuan chino, informó la agencia brasileña de promoción de exportaciones e inversiones Apex, se habla de dos acuerdos iniciales que fueron firmados este miércoles durante el foro empresarial Brasil-China, con la participación de representantes oficiales de ambos países y cerca de 500 empresarios. El primero establece que el banco brasileño BBM, controlado por el Banco Chino de Comunicaciones Bocom, se suma al sistema interbancario de pagos de China, China Interbank Payment System, como una alternativa en el país asiático al sistema internacional SWIFT. La expectativa es reducir los costos de las transacciones comerciales con el intercambio directo entre el Real y Yuan. El banco será el primer participante directo de este sistema de Sudamérica, se lee en el comunicado emitido por la agencia. Asimismo, APEX agregó la flexibilización de las restricciones sobre el uso del Yuan, que tiene como objetivo promover aún más el comercio bilateral y facilitar las inversiones. El pacto incluiría la creación de una cámara de compensación, entidad bancaria que permite el cierre de negocios, préstamos sin la intermediación de la moneda americana para facilitar la transacción internacional. La sucursal brasileña del Banco Industrial Comercial de China es el encargado de operar como banco de compensación del yuan. La secretaria de Asuntos Internacionales del Ministerio de la Defensa brasileño, Tatiana Rosito, destacó que este paso es una mayor previsibilidad de los tipos de cambio, lo que es importante para inversionistas y comerciantes, según la funcionaria. Los impuestos cambiarios son uno de los elementos más cuestionados por los socios chinos en el país sudamericano, por lo que el comercio en moneda local podría contribuir a la de intercambios bilaterales. Sin embargo, el acuerdo no es de aplicación obligatoria y el exportador que lo desee puede continuar realizando el comercio en dólares. Por su parte, la viceministra de Comercio Chino, Wong Ting Ting, celebró los avances logrados con el acuerdo y aseguró que ambos países son socios estratégicos y tienen una relación ejemplar. Somos socios estratégicos en un escenario de cambios sin precedentes. La nuestra es un modelo de relación entre países, dijo. Reducir la dependencia del dólar y aumentar la circulación del yuan es una de las líneas de acción de la política exterior y financiera de Pekín que recientemente firmó acuerdos con Arabia Saudita y Rusia para el uso del yuan en el comercio, lo que ampliaría la participación de la moneda china en el mercado financiero global hasta aquí la información a ustedes muy amables y muchísimas gracias por su audiencia nos escuchamos en el próximo contenido, un abrazo para todos Información, noticias, contexto, todo lo que necesitas saber en noticias de última hora